Gracias, amado Francis, Carolina, y a todo el público que nos está viendo. Miren, Roberto Hernández Sampieri es uno de los autores más citados con relación a lo que tiene que ver con la metodología de la investigación. Atención a, a, a un amigo de Castillo. Sabino Sí, Sabino. Eh, atención a un amigo de Castillo que el otro día me llamó y quiso entablar una discusión que yo rechacé porque estaba carente de fundamento, entonces era una pérdida de tiempo, era estéril la discusión, no valía la pena. Primero, yo siempre aconsejo a la gente que sigue a uno, especialmente a la juventud, especialmente a la juventud, yo le digo siempre tengan algo donde anotar, y anoten los hechos que ustedes entienden que a futuro pudieran generar algún tipo de cambio para que ustedes luego puedan estudiarlo y evaluar. El presidente Luis Abinader, cuando llegó al poder, criticó la forma de entrega de las fundas del plan social. Incluso eh, en, esa, en, en ese contexto, en ese momento, recuerden ustedes que apareció una tarjeta. Dijeron, ya no se va a entregar más fundas ni cajas eh, así, Ahora va a ser de manera electrónica porque hay que respetar la dignidad de la gente. Y yo lo felicité. ¿Está ahí? Yo lo felicité. Pero el otro día estaba en un sector popular de aquí de San Francisco de Macorís. Y si tenemos la foto, muchachos, me topo con esto. Que no es más que un populismo barato. Reproducido desde la época de Joaquín Balaguer. Y te dirá, pero eso está bien que lo entren. Pero entonces, ¿para qué lo criticaste cuando llegaste? Mi amiga Xiomara... Qué excelente, usted, un excelente ser humano, y sé que es una excelente trabajadora. Volvieron a caer en lo mismo. A la fundita, dándola en el barrio. Pero, vámonos un poquito más profundo. ¿Cuándo salieron a dar esa funda? Francis, ¿me puedes responder esa pregunta? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuándo salieron a dar esa funda? No, eso es, ¿Alguien me puede responder eh, esa pregunta? Es, una, aquí? es un montaje que tú tienes. No, eso es una realidad porque yo estaba ahí, yo lo vi. Se pues eso, eso supone que habíamos pasado de la funda a la tarjeta y ah, eso, ten, eso tenía un plazo eso fue hasta un hecho, febrero. Eso que tú dices fue un hecho real, de que, de que se anunció que se iba a pasar de la funda a la tarjeta, fue un hecho real, un hecho bueno, cierto. Eh, se estableció incluso era una tarjeta de calidad materna. Bien, Mastercard. pero es un hecho real, ¿cierto? ¿Está registrado sí. en la historia? Bien. Sí. Entonces no, no tiene discusión que el presidente prometió que eso se iba a acabar. Eso, eh, que, que, que, que a donde yo quiero ir al fondo? Uh -huh. ¿Sabe cuándo se le da a esa funda? ¿Cuándo? ¿Alguien me lo puede responder? El viernes. ¿El viernes? ¿Cuándo vino el presidente? El domingo. ¿Que ¿El presidente vino el domingo aquí? Sí. ¿Qué relación guarda? Digo yo, si usted, si, si usted piensa y me van a excusar, porque la gente también hay que exigirle. No, a la gente que... Yo me la pique con la gente porque la gente... Piense. Vea qué ¡Claro! Porque la pique también. <risa> Dan la funda el viernes y el presidente viene el domingo. ¿Qué relación guarda eso? No, Xiomara si no haciendo su trabajo. Xiomara si si haciendo su trabajo. ¿El viernes? Sí. Para entonces que ¿Qué relación guarda que den funda el viernes los barrios y que el presidente venga el domingo? ¿Guarda algún tipo de relación eso? No se la voy a responder. Someta eso a una investigación. Porque también a la gente hay que exigirle que, que, que aporte. ¿Mm? Dan... Primero, rompen la, el compromiso que tenían de no volver a dar funda, sino que fuera de una manera más eh, eh, humana, y, y yo lo felicité. Es una vaina asquerosa de andar dando funda como si la gente fueran animales, eh, perros. Y entonces se iba a dar una tarjeta de manera más organizada, si no había eh, forma de que hubiera eh, forcejeo y eso. Pero el viernes pasado salen a dar funda y viene el presidente el domingo. Investigue usted. Le voy a, le voy a hacer su tarea, porque tampoco se la voy a poner tan fácil. Por otro lado, si usted no lo sabía, yo se lo voy a decir. El Ministerio de Educación se ha eh, vanagloriado del el año escolar. ¿Alguien sabe cuándo fue la última vez que entregaron los cuadernillos en, al pueblo en, dominicano? En enero el segundo. ¿Alguien sabe cuántos cuadernillos han salido después de eso y no se han entregado al pueblo dominicano? Dos más. Dos más. Ustedes saben cuánto, más o menos, porque yo imprimí... Ahora, uno. lo que hay que saber es si ya no? lo recibieron. Porque a mí me encanta probar, yo pruebo. D dámelo, ven, Juan, digital, y fui lo imprimido donde un amigo mío, con pues lo imprime porcito baratísimo, 170 pesos. Si son 170 pesos, aproximadamente, que vale un cuadernillo de eso. Multiplíqueme eso por 1.800.000 pesos. Que se supone que están en el presupuesto, porque se supone que eso lo hicieron coordinado, ¿verdad? Que si para qué ese cuadernillo se imprimieran hasta el final de año pues no lo están imprimiendo lo estamos mandando digital si ustedes pueden y el que no tiene los 170 pesos y usted dirá ajá ¿por qué no tenga los 170 pesos que eso es el problema de él? no es la constitución que dice que la educación es gratuita y para eso está en el presupuesto 67 mil millones de pesos para pagar eso que debe llegar gratis a la gente pero como usted solamente lee los titulares de los periódicos lo que le presentan usted no lo sabe pues yo se lo digo porque yo no me quedo en los titulares. A mí me gusta ir al fondo y me gusta probar y voy al campo. A, a, a, al amigo de Castillo que el otro día eh, quería eh, entablar una discusión conmigo, eso es lo que yo, es por eso que yo no quiero discutir con usted porque usted no va al campo, usted se queda arriba. Yo voy al fondo y, y me gusta investigar. Me gusta investigar porque no me gusta que me cuenten y me gusta crear hipótesis. Déjame ver, eh, y, si, y si esto que me están diciendo no es verdad, déjame investigar por aquí y así usted logra a veces y en una gran parte de, de las veces, dar con la realidad y no con lo que te pintan. ¿Mm? Con lo que te pintan. Por eso, cuando yo hablo de que en la República Dominicana, el proceso de la corrupción no es más que un, un bulto, un show del momento que se da cada vez que, que hay un cambio de gobierno. Se dio en 1978, no se dio mucho. ¿Saben por qué? Porque salió Balaguer. Y Balaguer tenía todo el generalato a su lado. ¿Quién inventaba con Balaguer? Nadie, no cayó ni un solo preso. Y Balaguer llenó el país de sangre. Ni uno cayó preso. ¡Ni uno! Ustedes saben por qué? Porque no había quien le marchara a Balaguer, porque tenía todo el generalato a su lado. No había forma. Ah, pero ya... Eh, cuando se dio, que salió, eh, que salió el PRD eh, del poder, ¿verdad? Entonces sí, 1984, de ahí, de ahí en adelante, había que machucarlo. Y ahí entonces vino Jorge Blanco. Luego vuelve Balaguer, una era de 10 años continua, y entonces va, eh, llega Lionel, que era aliado de Balaguer, no persiguió a nadie. Pero cuando llegó Hipólito, sí, cayeron un paquete de PRDistas preso en el 2000. Pero en el 2004... incluyendo a él mismo, a, a, a, a Lionel. Cuando, cuando, cuando volvió Lionel en el 2004, un grupo de PRDistas preso, búscalo, y así sucesivamente. No se había dado esto, por eso es que usted lo están jugando con usted, con su inteligencia. No sé, usted no está acostumbrado, usted no se acuerda, ¿sabe por qué? Porque teníamos 16 años continuos de un mismo partido y ellos no se iban a perseguir uno con otro, salvo el caso de Odebrecht que también hicieron un bulto con eso, eso, era un bulto. Entonces, señores, no es la manera de resolver el problema de la corrupción si no se ataca desde abajo, desde el fondo, desde la estructura de la sociedad. A usted lo están engañando, a usted le están presentando un circo, para que usted se embulle, es eso, porque la verdadera investigación, el, el problema es sistémico, y mientras no se ataque no el sistema no se va a resolver, todo lo que usted ve es, Puma. Eh, es? eh, espuma, y poco chocolate, porque cuando pasen los años eso se va a revertir, está sucediendo en América Latina, completo ha sucedido, que cuando la justicia, por ejemplo, cuando está un partido La justicia está de ese lado Vayan a Venezuela para que ustedes vean Se hace lo que dice Maduro y la, y la justicia lo repica Pero igual sucedió en Bolivia, en Brasil ¿Mm? En Brasil, en Ecuador En todos los países de América Latina se está dando Que se está utilizando la justicia Para eso, como un brazo de poder, del poder político Lamentablemente, y la están dañando Entonces, si, si aquí de verdad quisiéramos investigar si quisieran investigar, comenzamos o de atrás para adelante o, o, o, o de adelante para atrás, pero es a todos y, además, provocando un cambio de conducta en la sociedad a través de la igualdad social. A mí no me blincaba ya que yo no soy el tipo de gente que se deja embobar de un titular. Aquí no se está diciendo nada de educación. ¿Cuántos estudiantes están yendo, están yendo a la escuela? ¿A qué no te lo dicen? Pregúntese eso. Usted que está en su casa y me está viendo. Y con esto termino, Israel. Pregúntese usted cuántos estudiantes están yendo a la escuela presencial a que no te lo dicen porque son miles de millones de pesos que se están invirtiendo en los medios de comunicación para que aplaudan al Ministerio de Educación nadie ha denunciado en este país que no se están imprimiendo esos, eh, lo voy a traer físico para que ustedes lo vean, porque yo se lo imprimo eh, esos eh, eh, el, el material que debió llegarle físico a los estudiantes, no le está llegando y, y ¿quién lo dice, ¿Quién lo denuncia Hoy si ahora lo va a denunciar eh, Alta Gracia lo va a anunciar. Marino Zapete lo va a anunciar. Eh, nieve, que me parece hasta raro el, el comportamiento de Nieve. nieve eh, Ricardo Nieve lo va a denunciar ¡No! Están callado! Y eso también es corrupción. Utilizar el dinero del Estado y que no le llegue a los estudiantes lo que le tiene que llegar y que se supone que está en presupuesto. Muchísimas gracias. Gracias a en La Antigua por su comentario. Vámonos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Se fue el amigo o amiga que estaba ahí. Se Parece fue, que, que llame fue. de nuevo. Sí, Te señor. Asustó. Que llame de nuevo. Vamos a los Tenga WhatsApp. Tenga miedo. Acabo de enviar una foto. Yo quiero que, que vean esa Pero, foto. Por cierto, saluda a, a, a Xiomara. Muy buen trabajo Xiomara el viernes. Xiomara Cortés. No, Xiomara Hernández, mi, mi hermana Xiomara Hernández, que oh. se le repartir. Tú no la viste repartiendo funda ahí. Pero ¿y por qué habló Franklin Romero en el día de ayer y no Xiomara? No porque que Franklin es, el, el, es el representante de la sociedad, eh, los representamos eh, y, de, no. y del gobierno. No, es el que no, es el no, no, lo que pasa es que además Xiomara si no es una mujer, no, que, Tú te sabes te gusta, que Franklin ha tenido gusta, una posición. Que Franklin de... es el caballo de Troya de la provincia. Franklin eh, ha tenido una posición radical, radical o firme con, con respecto decido. a los movimientos populares. Vamos a la, vamos a la, vamos a la, vamos a la llamada telefónica. Adelante. Buenos días. Wow, pero a ese hombre hay que felicitarlo, ese, ese que estaba hablando ahora. ¿Cómo gente cómo gente así hablan todavía en este país? ¿A quién usted se así? refiere? Al señor que, que, que estaba bien. hablando ahora. ¿A Yerjan. Sí, porque él sabe que en, el, en su gobierno fue toda la corrupción que se hizo. Entonces, por un por un lado hay que comenzar. Es, Esos eso son bocinas que quedan en San Francisco de Macorís todavía, pero ya es tarde. No, no, bien, no. gracias la por opinión. la llamada, a otro compañero